Urgente, urgente, <ríe> tenemos sentido de urgencia, eh, urgente, haz esto en caso de tentación, aquí estamos en vivo, en vivo, eh, en vivo, <ríe> ok, eh, estamos eh, preguntándonos eh, qué hacer para tener una vida disciplinada, hoy es el día número 15 del reto de 45 días, y es muy urgente que tú veas esto que vamos a aprender hoy, antes de caer en la tentación, antes de caer en abandonar, eh, antes de, de decir, no puedo, no soy capaz, no sé, no es que yo he querido ser disciplinada porque... Mm, Muchas de ustedes me han dicho, ay Marimelda, es que yo he querido ser disciplinada, pero es que como que no soy capaz. Eh, y, y me da tristeza, de verdad, de verdad, eh, me da tristeza saber que, que eso es así. Entonces, para esta semana hemos diseñado, vamos a, a diseñar algo... Eh, Aquí, okay, aquí estamos, listo. Eh, para, para esta semana vamos a, oh, ya ya, vamos a diseñar. Acuérdense que el sistema que nosotras, eh, que nosotros estamos, Esperen, esperen es para que me quede los dos, las dos cámaras eh, en, el, en el mismo ángulo. Ok. A ver, en la nosotros hemos trabajado eh, tres semanas, ¿sí? En la semana uno aprendimos lo que era la disciplina. En la semana dos aprendimos lo que era el dominio propio. Y en esta semana número tres vamos a aprender lo que es la intención. Entonces, es urgente antes ...de que usted diga que es que usted no puede... ...antes de que usted diga... ...no, definitivamente esto es horrible... ...lo que me está sucediendo... ...lo que vamos a trabajar es... ...trabajar con la intención... ...por lo tanto... ...esta semana... ...durante los próximos siete días... ...hablaremos de... ...la intención... ...y como siempre... Me pregunto, ¿y qué es la intención? ¿Y para qué sirve la intención? ¿Y, y yo qué hago con la intención? ¿Y qué es eso? ¿Y para qué, qué tiene que ver la intención con la disciplina? Porque si usted no se levanta con una intención, con un objetivo, con un fin, ¿dónde pongo la mira? ¿Para dónde yo voy? Entonces pregunto, ¿para qué va a tener disciplina? Si usted no tiene ninguna intención. Entonces... Me parece que antes de decir que usted no sirve para ser disciplinada, antes de decir que usted no sirve para tener dominio propio, antes de decir que usted no sirve para tener voluntad, yo le propongo algo. ¿Listo? Pero pregúnteme, Marimelda, ¿qué es lo que usted me va a proponer? Hola, ¿cómo está, place ¿Qué es lo que yo le voy a proponer? Vamos a, a proponer algo muy importante. Yo le propongo eh, que nos demos la oportunidad de establecer esta semana, establezcámonos una intención. Aprendamos qué es una intención. Y eh, como siempre, el libro que estamos tra trabajando en este reto es este libro, Todo es Posible, Inventa tu futuro, porque necesitamos tener una intención. Y para poder tener una intención clara y definida, acuérdate que la intención es, entonces aquí espérenme un momentico, que, ¿qué hice yo? La intención es, ¿Dónde me, ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo a largo plazo? ¿Cuál es mi intención para los próximos 10 minutos, para los próximos 10 meses, para los próximos 10 años? Utilizando la regla 10-10-10. Entonces, me gustaría que te preguntaras cuál es. Oh my God. Un momento, por favor. ¿Aló? Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, señora. ¿Mi nombre es Límpica? ¿Se llama Límpica? Sí. Confirmando que usted para el lunes, el día 2 a las 4. Sí, lunes a las 4 de la tarde, correcto. Ok. Listo, a las 4 de la tarde eh, estoy allá. Muchas gracias. Gracias, que esté bien. Oh, my God. Mm. Video en pausa. Volviendo a conectar, vamos a ver si, si no se me dañó la conexión. Aquí estamos. Ok. Entonces, eh, yo voy a leer esta parte de, eh, para, para tener una intención, ¿sí? O sea, voy a, vamos a trabajar toda la semana en esto de la visualización cuántica. Entonces, ¿qué es la visualización cuántica? La visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación para crear todo lo que deseas en tu vida. Entonces tú tienes que tener una intención y la intención se da para el futuro. ¿Cuál es tu intención? En el futuro. ¿Qué quieres en el futuro? ¿Dónde pones la mira en, en, en, en tu vida? cuál es el enfoque, poner la mira, poner la intención, poner el enfoque. Es que el, eh, a mí me gusta mucho hablar de diferentes palabras para que mi mente pueda entender que la visualización cuántica comienza con una intención. Y si usted no tiene una intención, no se visualiza en el futuro, usted en el futuro no va a existir o si va a existir, va a existir en, en desorden, y la disciplina es orden. Entonces, la visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación para crear lo que deseas en tu vida. Visualizar es una herramienta para llevarte del punto A al punto B. Es una herramienta que te va a llevar del punto A al punto B. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu intención? Porque estás aquí y necesitas ir allá. Estás aquí en el punto A y necesitas ir, ir, ir al B. Ay, estoy hablando tan raro. Es que tengo la lengua como enredada. Tengo un problema con los dientes y, y está grave el problema, pero ¿cuál es mi intención? No me importa. ¿Cuál es mi intención? <ríe> Esa es una buena pregunta, Manimelda. ¿Cuál es su intención para el futuro con sus dientes? Bueno. La visualización cuántica. Visualizar es una herramienta para llevarte del punto A al punto B. Me están preguntando por acá... Que en dónde, en qué página estoy leyendo, muchachas, estoy leyendo en la página 132 del libro Todo es posible, inventa tu futuro. El libro lo pueden conseguir en Amazon, ok. Para las que no lo tienen y para los que lo tienen, que me están preguntando en qué página, ahí en esa página, ok. Entonces, visualizar es una herramienta para llevar desde el punto A imaginario. Al punto B, para entender cómo funciona el proceso de visualización, hay que entender cómo funciona la mente pensante y la mente emocional. Entonces, esta semana vamos a ver. Y es importante que vamos haciendo... Mmm, vamos a poner acá. A ver. Ay, Dios mío. Intención. Necesito escribir Intención Entonces La intención Tiene que ver Con la Visualización Cuántica ¿Por qué Marimelda es cuántica? Porque es invisible, porque no se ve a los ojos humanos, porque lo único que se ve a los ojos humanos es lo que ya está materializado y lo que nosotros vamos a trabajar es el, lo invisible. ¿Dónde vamos a trabajar en el futuro? ¿Se ve en lo material? No. Por eso es que es tan difícil tener disciplina. Por eso es que es tan difícil tener dominio propio. Porque si usted no se ve en el futuro, si usted no tiene una intención clara para su futuro cómo usted va a ser disciplinado aquí y ahora, si no tiene un propósito, si no tiene un para qué, si no tiene una intención, entonces vamos a ver todo esto eh, por partes y para eso tenemos siete, siete, siete días que vamos a trabajar con la palabra intención, la intención tiene que ver con el futuro. La intención tiene que ver con lo invisible. A ver, eh, por aquí vamos a buscar intención. Intención. Intención tiene que ver con propósito. A ver, tiene que ver con propósito, eh. Intención tiene que ver con una finalidad, finalidad, eh, eh, Tiene que ver con determinación. Oh my God, pero es que ¿qué se me hizo hoy esto. en un momentico que es que. Ay. Hola, cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, por aquí van entrando, voy saludando. ¿Qué pasó con la música? Peren, yo apago esto que es que me desconcentro. Okay, eh, oh my God, listo. Entonces, intención, en miércoles se si me. Baña esto. Estoy acá en intención. Intención también tiene que ver con finalidad y la palabra intención también tiene que ver con determinación. Tiene que ver con de determinación. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Tenemos que ir de un punto A a un punto B, porque si no, ¿cuál es el, el sentido? <risa> o sea, ¿para qué yo quiero algo si sí, tengo que tener un, una finalidad? Tener una finalidad es tener un ¿para qué? Tener una finalidad es tener un fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el punto de nosotras tener disciplina? Por eso es urgente, urgente, urgente hacer esto, urgente. Urgente. ¿Por qué? Porque la mente tiene un mecanismo, la mente tiene unos programas, la mente es como, las, las neuronas son como estos programas que estamos trabajando acá entonces la mente necesita tener claridad necesita saber cuál es el fin, necesita saber cuál es el propósito entonces me gustaría que te preguntes cuál es el propósito que tú tienes que quieres lograr ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la mira? Este tema va a estar, muchachas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Viviana... No sé si estás aquí conmigo, a la luz. No sé si estás conmigo, pero esto va a estar eh, encantador. O sea que nosotras esta semana vamos a hablar del fin. Vamos a hablar del propósito. Vamos a hablar del objetivo, vamos a hablar de la meta, vamos a hablar de la mira. ¿Dónde tienes la mira? ¿Dónde tienes la mira? ¿Dónde? Ok. Entonces, cuando uno tiene el propósito claro y la pregunta que te voy a hacer hoy es, haz esto urgente antes de caer en tentación. Ese es el título de hoy, ¿cierto? Sí, el título de hoy es Urgente. Haz esto antes de caer en tentación. Vamos a poner este título acá. Pegar. Ya lo pegué. Urgente. Marimelda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Urgente. ¿Qué es urgente? Haz Oh, my God. Haz esto antes de caer en la tentación. ¿Qué es lo que tengo que hacer antes de caer en la tentación? Trabajar la intención. Esta semana vamos a trabajar la intención. ¿Y qué es la intención? La intención tiene que ver con el propósito. Tiene que ver con la finalidad. Tiene que ver con la determinación. Y eh, tiene que ir con... Eh, el empeño. Hagan un cuadrito así, miren. Como para que sepan que determinación, para que sepan propósito, determinación, finalidad. Y van, van escribiendo así, de, determinación, empeño. Tiene que ver con el empeño. Tiene que ver con la voluntad. Tiene que ver con la resolución. Y tiene que ver con la decisión. Todo esto son mecanismos del pensamiento. Dijimos acá, y quiero que lo volvamos a leer, eh, antes de leer eso, po pongan acá, propósito tiene que ver con deseo, traten, Ay, yo parezco, o sea, yo sé que ustedes harán los resúmenes como ustedes quieran, sino que cuando uno está haciendo resúmenes, es bueno, eh, digamos, la mente aprende eh, más cuando hay colores, se activan el, el 35% de las neuronas, se activa todo tu sistema nervioso y cuando hay colores le das claridad a tu mente y tu mente aprende más y entonces si la mente aprende más y si usted está con más claridad, el cerebro le presta neuronas y usted eh, a esto lo lleva a la experiencia que es lo que a la final nosotros necesitamos experimentar estos procesos listo, entonces el propósito tiene que ver con el deseo tiene que ver con el deseo ay, ah, <ríe> mira, yo me agacho acá mm, tiene que ver con el deseo se me olvida que es que tengo la cámara ahí. Tiene que ver con el deseo. Tiene que ver con eh, la, la pretensión. Y tiene que ver con el designio. Designio. O sea que eso tiene que ver, te, tiene que ver con... con, con el designio tiene que ver con un objetivo. El propósito es lo mismo que un objetivo. Sí, póngalo también, me hace el favor. O sea que eso tiene que ver con un plan. Sí, póngame ahí, por favor, plan. O sea que eso tiene que tener como como que haya un, una, una intención, un proyecto, un plan, un proyecto. Oh, oh, my God, todo lo que vamos a aprender esta semana. Wow, wow, wow. Muchachas, ¿a usted no les parece muy emocionante esto? Mm. Entonces, mira, mira la técnica que vamos a usar, a ver, mira, mira, mira, ey, niña, póngame cuidado, oiga, póngame atención, que es diferente atención, atención es que yo le digo, mírame, mírame acá los ojos, quitémonos las barras. Ah, es que estaba de gafa y todo, sí, estaba de gafas y no me había dado cuenta. Oh, my God, estoy emocionada. Me emocioné, me emocioné. Me alegré, me alegré la vida. Imagínate, imagínate. Oh, my God. Ay, muchachas, a mí me gusta tanto estudiar el objetivo, el propósito. Tiene que ver con la intención el propósito, el deseo, el designio, tiene que ver con los planes, hasta cuáles son los planes de Dios para nosotras, Dios mío. Hmm. Buena pregunta, Marimelda, buena pregunta. Voy a seguir leyendo. Todo, absolutamente todo lo que ves a tu alrededor... Primero se creó en la mente de alguien en un momento dado. Imagínate cómo funciona la mente pensante y la mente emocional. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces yo también tengo que tener claridad entre una mente pensante, este es color naranja y esto es color verde. Una cosa es la mente pensante. Y otra cosa es la mente emocional. Y vamos a entrar en, en todos esos detalles, sí. Me parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque para entender cómo funciona el proceso de visualización, hay que entender cómo funciona la mente Y según eso, tenemos la mente pensante. Y tenemos la mente emocional. Entonces yo voy a poner esto con, la, con color verde emocional. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y no podemos enredar las cosas y tenemos mucho, mucho que aprender. Por lo tanto, es urgente. Haz esto antes de caer en la tentación de decir que tú eres indisciplinada. Tú no eres indisciplinada. Eso es mentira. Tú no eres no, no, no, eres, no eres falta de voluntad, eso es mentira. Lo que pasa es que tú estás confundida. Que es, es importante cuando eh, nosotros estamos confundidos y no sabemos lo que queremos y no sabemos cuál es la finalidad y no sabemos, entonces entramos en confusión. Estoy confundida. Porque yo no tengo, sí, no tengo como un propósito, no tengo un fin, no sé para dónde voy. Entonces, ¿para qué va a tener disciplina? Entonces, no es que usted sea indisciplinada, es que le hace falta tener, perdón. Mía, relax. No es que usted sea indisciplinada, no es que usted eh, le falte voluntad, es que usted no tiene una intención, no tiene un propósito, no tiene... La visualización es una cualidad humana, solamente los humanos podemos imaginar. Solamente los humanos podemos imaginar. No hay otro ser vivo en este planeta Tierra que tenga la capacidad de imaginar, de viajar al futuro, de proyectarse, de tener metas, de tener propósitos, de tener eh, una la mira puesta en algo. No hay nadie. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender eso, ¿ok? Ok, entonces, todo, absolutamente todo lo que ves a tu alrededor, primero se creó en la mente de, de alguien, se creó, ay, ¿dónde estoy yo?, se creó en la mente de alguien en un momento dado. En el mismo instante que comienzas a visualizar, activas tu cerebro las mismas zonas emocionales que se aceleran como si estuvieras viviendo una realidad. Marimelda, o sea que uno al cerebro lo puede engañar. Sí. Sí lo puede engañar. ¿Y quién manda aquí? Hola, Viviana, qué gusto verte. Llegó Viviana, bravo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¿Cómo así, Marimelda? Entonces uno puede enseñarle a la mente quién manda. ¡Claro! ¡Claro! Enséñale a tu mente quién manda. Voy a poner acá. Enséñale a tu mente. Vamos a ponerle acá. Y tengo tenga confusión de colores. Enséñale a la mente quién manda. Vamos a ver, enséñale al cerebro quién manda, enséñale a la mente, enséñale en al cerebro quién manda. Y con lo que yo acabé de leer, eh, te hago una pregunta. ¿Lo puedo engañar a mi cerebro? Es a mi cerebro que yo puedo engañar. ¿Por qué? Porque estoy activando un área del cerebro que es la imaginación. Y la imaginación es un área, es una, unas áreas cerebrales que no la tiene un perro. Que no la tiene un animal y yo me diferencio del animal en la imaginación usted no puede poner a un mico llorar porque se imagina algo un mico no se imagina, un mico ve y nosotros tenemos que salir de la mente animal para salir de ahí yo no tengo que tener la mira en las cosas de la carne, sino en las cosas del cielo, oh by God, apenas lo vengo a entender, muchachas, yo no había entendido esto, no lo había entendido, pero, pero el, el entendimiento apenas me están cayendo los 20, voy a, voy a leerle leer esta frase, Esperen y verá, esperen mi verá, un momento que lo leímos esta semana. Dijimos, la gratificación inmediata te impide lograr las metas. Y empezamos hablando de disciplina, porque pensamos que lo más importante era la disciplina. ¿Listo? ¿Sí o no? Entonces dijimos, ah, bueno, miren, le voy a dar una, una técnica para que, para trabajar la gratificación inmediata, quítate lejos de mi vista, quítate delante de mi Satanás, fuera de mi mente, fuera de mi vista, me eres tropiezo, quítate que me eres tropiezo, porque es que yo sé para dónde voy mi amor, yo tengo una intención y yo tengo una finalidad y yo voy para allá, y no se me puede poner en la mitad porque... Ah, pero es que yo no veo eso, pero yo sí lo veo porque yo tengo imaginación, porque yo me veo en el futuro, porque yo sé para dónde voy. Pero es que, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Me estás, me, me, no me enrede, mi amor, quítese de ahí que, que, no, que no lo quiero. Porque me, por, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. No pones la mira en las cosas de Dios. ¿Dónde está la intención? ¿Dónde está el propósito? Cuando las personas no ponen la mira en el futuro, el día a día se vuelve una porquería, se vuelve una aburrición, se vuelve una vida harta, una vida con pereza esto tiene un propósito esto tiene un plan y esto tiene algo más grande que nosotros mismos cuál es el sentido cuál es el propósito cuál es la finalidad como me imagino y si no, no existiríamos yo creo que ni siquiera existiríamos como raza humana y ya vamos para pa el, pa el Marte y ya vamos para pa, pa la Luna y ya hemos ido a viajes y no sé qué claro porque no pones la mira en las cosas de Dios, y tú tienes que poner la mira en las cosas de Dios, en las cosas de lo invisible, en las cosas de la imaginación, y tú entras cuando activas el proceso de visualización cuántica, entras en ese mundo que solamente tú lo puedes ver, y como tú lo puedes ver, en tu imaginación, tú puedes engañar a tu cerebro. Lo puedes engañar si tú puedes ver tu futuro. Y esta es un área del cerebro que hay que desarrollarla, hay que trabajarla, hay que identificar los patrones, hay que hacer una tarea. ¿Vale la pena, Viviana? Para mí sí. Vale mucho vale muchísimo, eh, la, vale la pena, y, y mm, necesito en mi vida personal darle un propósito a mi cerebro, yo necesito, es una necesidad humana darle un propósito a la vida, es una necesidad humana darle una finalidad a la vida, porque poseemos un cerebro que es el, el, el, el, el cerebro de la imaginación. Y entonces, dice, en el mismo instante que comienzas a visualizar, activas en tu cerebro las mismas zonas y emociones que se aceleran como si estuvieras viviendo en la realidad, porque yo tengo que poner la mira en las cosas del cielo, y entonces eso le da un propósito, y entonces digo, bueno, sí, yo tengo un propósito, yo tengo un futuro maravilloso, sí, entonces ahora sí vale la pena no comerme este chocolate, porque yo me estoy viendo en el futuro muy linda, muy hermosa, eh, la comida, solamente ahora que yo ya tengo 56 años y esto va para ti mujer que tienes 42 años, a la que tenga 42 años, por favor escúcheme, cuídese porque cuando va entrando a la menopausia va perdiendo calcio, el cuerpo se va desgastando. Pero si usted se cuida 10 años antes, va a evitar estar mueca como yo a los 56. ¿Sí me entendió o no me entendió o le vuelvo y le explico, Federico? Cuando uno entra a la menopausia, usted todavía no está aquí porque eso es que yo le llevo a usted 10 años, ¿cierto mi amor? Mire que yo le estoy preparando el futuro. Mire que yo la estoy educando para el futuro. Mire que yo le estoy diciendo para el futuro, ¿de acuerdo a qué? A mi experiencia. Eh, a veces uno dice, ay, no, es que los viejos son tan aburridores, ellos que van a saber si uno... Ellos no saben nada. No, los viejos sí saben. Los viejos saben en qué se equivocaron. El viejo sabe... En qué se equivocó. Entonces, el viejo sabe que tiene estas cinco opciones, pero entonces el viejo, en su sabiduría, dice: Yo no escojo el morado, porque la otra vez yo escogí el morado y, uy, me fue muy mal. Ay, no, yo no escojo el negro, porque, uy, esa vez cuando yo me fui, ay, no, también me fue muy mal. No, yo no como el café porque esa vez me pegué una ensuciada y uy, no, no, no, eso parecía comiéndome un, un vaso con mierda. Yo no escojo el verde porque la verdad es que me, me fui, ese día llovió y me empantané. Y no escogió el azul porque pensaba que esas eran las cosas de Dios y que las cosas de Dios eran muy aburridas. Y entonces, a la edad mía, gracias a Dios, apenas lo estoy viendo. Porque hace 10 años no hablaba como hablo ahora. Era otra mujer. Era muy distinta. Totalmente diferente. He evolucionado. Porque yo ya tengo la mira en las cosas de Dios. Y porque tengo ya la mira en las cosas de Dios, porque me doy cuenta que lo material se va acabando y que nosotros tenemos una vida cíclica y que nosotros también nos morimos y somos temporales en esta tierra pero que tenemos un espíritu que no lo vemos y que tenemos un alma y que tenemos una parte espiritual y celestial que no vemos pero que vamos va viendo con la vida que va teniendo más sentido y me quedé con lo espiritual ¿Y por qué ya te quedaste con este? Bueno, pues porque esto los experimenté. Ahora, María Imelda, ¿y qué me gano yo con cuídame los dientes? Porque yo hace 10 años no sabía que a los 56 se pierde el calcio y se van perdiendo los dientes y los dientes se te van cayendo y cuando usted menos piensa, esta mueca no tiene dientes, eh, se le cae el pelo, eh, le van dando arrugas. Entonces, si yo me miro en el espejo, ya no me gusto. Y si yo ya no me gusto, entro en depresión. Y si yo entro en depresión, no me levanto. Y si yo no me levanto, no le doy propósito a mi vida. Y se murió la mujer del futuro. Dona, se murió. Le dio COVID y se murió. O se murió de una depresión porque se le murió el papá. O se murió de una depresión porque se le perdió... lo, O sea, muchacha, este tema es muy delicado. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Les estoy hablando. Yo ya hice esto, esto, esto, esto, esto. Y ya les estoy diciendo, Cuídense. No ponga la mira en las cosas de hoy, no ponga la mira en lo que tiene hoy, ponga la mira en las cosas del cielo. Es difícil entenderlo. Yo soy la mujer del futuro y yo puedo venir del futuro a decirles, vea, en el futuro se les van a caer los dientes, en el futuro se, se van a enfermar, en el futuro les va a pasar esto y se van a morir porque ninguna va a quedar aquí para vestir santos ni nada y en el futuro su papá se va a morir y en el futuro su mamá se va a morir y en el futuro yo también me voy a morir pero cuando ya no tenga mi cuerpo ¿dónde voy a vivir? Eh, a mí eso eso me, me, me ay no sé <risa> no sé me pone como nerviosa entonces ¿cuál es el plan? Para cuando ya no tengas cuerpo. Porque si la mente es tan tesa y, y viaja, ¿dónde quiero viajar cuando yo ya no tenga cuerpo? Oiga, no, eh, déjeme un momentico que esto va más largo de lo que usted cree. Y leer este libro con la conciencia que tengo hoy, una cosa fue la María Imelda que lo escribió hace. 2016 al 2022, estamos hablando de seis años, ¿sí o no, Viviana? María Inelda, de 50 años, que escribió este libro, es diferente a la María Inelda que, es, que hay hoy aquí con ustedes. Y la que va a estar de 66 años, también va a ser diferente a esta que está aquí por lo tanto por lo tanto dígame si es importante o no es importante Mari Méndez si usted a los 66 se murió bueno pues eh, me morí no tengo el cuerpo pero que quedé con conciencia y me morí de una manera consciente mi papá sabe que se murió y su papá, ¿por qué sabe que se murió? Porque él hizo un proceso de morirse conscientemente. Él sabe que se murió. Y él sabe, ay, me dan ganas de llorar. Porque tengo a una de ustedes que tiene papá enfermo. Y me da mucha tristeza eh, hablar de, de, de esto. Uy, me, me voy a llorar. Me, me da tristeza, oh my God, porque cuando una persona está muerta, o cuando uno ve que el papá se le está muriendo, cuando uno ve que la mamá se le está muriendo, uno dice, oh my God, es como si le sacaran a uno un pedazo de su carne, es horrible, pero saber que estoy muerto, y que, ¿para dónde voy? para, para el futuro para donde Dios y mi papá me decía yo soy de Dios, vine con Dios y voy para donde Dios y prefiero irme para donde Dios que quedarme aquí en esta cama dependiendo de un oxígeno enfermo en una cama que ya me vuelvo un vegetal a tener una vida artificial en una cama, en, con, en un hospital, prefiero morirme. Y no entiendo cómo funciona la muerte, porque no, no, no, no tengo conocimiento de eso. Pero sí tengo el conocimiento y la experiencia de mi papá. Y en ocho días se murió en el hospital. Y decidió que era mejor morirse. Y Dios le dijo, bueno, venga, pues recojamos a don Darío. Pero, pero murió consciente. Y me imagino, no sé, porque eh, no, no sé hasta, o sea, no conozco ese mundo de, de la muerte, la vida después de la muerte. Pero me imagino que es diferente morir con conciencia. Y me imagino que es diferente en, en ver al papá que se murió, pero que yo lo disfruté en vida. Y yo también planeé mi futuro con respecto a la muerte de mi papá. Marimés, ¿por qué está hablando eso? Porque te tengo a ti que tienes a tu papá enfermo en el hospital y tú sabes que te estoy hablando a ti. Te tengo a ti que se te murió tu mamá y tú sabes que te estoy hablando a ti porque a ti se te murió tu mamá. Y viven presentes. O sea que el cuerpo no se ve. No pongan la mira en las cosas del cuerpo ni de la carne, y esto no tiene nada que ver con que Marimelda se volvió la, la, la que, que a veces me dicen, ay qué pereza Marimelda se volvió tan, tan todo lo termina hablando de Dios, pero es que si me lo ponen aquí yo lo estoy viendo, no pongas no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, tu mamá se murió, pero está tan viva como, como yo la recuerdas más que cuando estaba viva, no hay un día, ni un momento, en que yo no quiera a mi papá y a mi mamá, no hay un día, en que yo no me acuerde de ellos, no hay un día, en que yo no los tenga presente en mi vida, no lo hay, y también se puede llorar, también se puede llorar, porque llorar es parte de la vida, y tengo que entender que nacemos, ay, ay, me encanta a alguien que tiene una frase que dice, te vas a morir, radical, y tengo que prepararme para la eternidad, y mi propósito es prepararme para la eternidad, porque mi papá y mi mamá son eternos en mi corazón, y yo no me fijo en las cosas visibles, porque si yo me fijara en las cosas visibles, entonces yo ya estaría desaparecida, porque he cambiado mucho. Ya me veo más vieja, ya me veo mueca, ya me veo eh, con problemas en la dentadura, ya estoy hablando lo más de raro, no puedo tragar bien la saliva, ya no soy... Como era con 42 años, pero de 42 años era inconsciente. No sabía para qué era la vida, no había un propósito. Pero bueno, gracias a Dios tampoco me estoy dando tanta pela porque yo me estoy preparando para este futuro que tengo hoy, con todos los problemas que trae. Porque a mí no se me han dejado de presentar ni un solo problema, ni uno. Ah, o sea, que usted estudia y los problemas llegan. Claro, mi papá se murió. Claro, mi mamá se murió. Claro, tengo un problema. <risa> tengo problemas, muchos problemas, demasiados. Y ya mi papá ni mi mamá está y ya no hay quien dé la cara por mí. Ahora me toca solucionarlos a mí. Al menos yo antes llamaba, papá, tengo un problema ahí en Colombia, necesito que me lo solucione. ¿Y ahorita quién llamo? es una cosa, Viviana, una cosa es cuando usted tiene a su mamá viva y otra cosa es cuando ella se muera. Mire, es el María Imelda, el antes y el después. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando de hacerles entender? Que la vida tiene un propósito, la vida tiene una finalidad y cuando estamos jóvenes no hay una finalidad invisible. Todo es como material, material, material pero con el tiempo nos damos cuenta de que se necesita ojalá mi hijo que tiene 25 años creyera tanto en dios como yo creo hoy pero él no lo va a hacer porque él necesita experimentar y yo le pido a dios que me ilumine para que él pueda tener ese entendimiento y pueda entender que él tiene que poner la mira en las cosas de Dios, en, lo, en, en el futuro de él, cómo se quiere ver él eh, de 35 años, cómo se quiere ver él de 45 años, cómo se quiere ver él de, de 65 años, y yo cómo me quiero ver con mis nietos, eh, muy contenta con mis hijos, con mis nietos eh, y entiendo que físicamente también vamos cambiando, pero también entiendo que tengo que tener aceptación y hay un proceso muchachas muy grande con esto. Pero allí los tengo gracias a los tres, gracias a Dios, eso es muy importante. Entonces miren, miren un libro que escribí hace seis años, al leerlo otra vez. Esta marimérida no es esta que está aquí. Nada que ver, nada que ver con un entendimiento totalmente diferente. Con un entendimiento de otro planeta, porque esta no lo entendía. Pero hoy que estoy leyendo todo, absolutamente todo lo que ves a tu alrededor...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 Escogió ser escritor en los últimos años de su vida, por eso, porque yo quiero tener una mente prodigiosa, porque quiero entrenar a mi mente, porque quiero controlar a mi mente, quiero enseñarle a mi cerebro quién manda. Yo quiero enseñarle a mi cerebro quién manda. Me falta visualización, lo vamos a trabajar, Viviana. vamos a trabajarlo, porque yo llevo 10 años trabajando la visualización, y 10 o más, y, y miren que todavía, eh, digamos, tengo eh, eh, dificultades, esto no es un tema fácil, no sé cómo a veces la gente le vendía unos programas para cambiar la vida en 5 segundos, un, 2, 3, tengo la solución, uy no, me parece que son mentiras, que caemos en el facilismo, y que caemos en, ah, eso es para mañana ya, no, así no es, no porque la mente es muy compleja, bueno, ahora sí, hasta luego que ya eh, se, me, se me fue el tiempo, y tengo que hacer muchas cosas, porque estoy muy responsable, eh, les cuento que voy a viajar a Colombia, voy para Cartagena, cómo les parece, y, eh, posiblemente Me quedé unos días en Medellín No sé, todavía tengo que, que eh, Decirles, mira todos los colores Que tengo, bueno mujeres hermosas Copiado y entregado eh, Nos vemos con la ayuda de Dios mañana Mañana sábado, mañana hay reto Y Vamos a trabajar mucho, mucho La visualización cuántica Porque la mujer que ya está aquí hoy Ya tiene La experiencia de 10 años, así que, qué belleza, qué hermosura, I love you, viaje, me voy para Cartagena, para las Islas Barú, chao mis muñecas hermosas, para eso trabajamos, sí o no, para viajar, chao mi muñeca, chao.